Primero me presento, <coughs> disculpas, mi nombre es Margarita Martínez, eh, soy doctora en ciencias sociales, hace como 20 años ya que estoy en relación con eh, la filosofía de la tecnología, las nuevas formas de vida a la cual nos inducen ciertos artefactos y también, digamos, las nuevas formas de vida que nosotros solicitamos a esos artefactos, es una de, la, de las cuestiones que me gustaría mencionar y vamos a hablar, entre otras cosas, de eh, la espectacularización de nuestra propia vida, vamos a hablar también de cómo se rompe ese antiguo núcleo de la intimidad que organizaba la vida moderna, al menos hasta hace muy poco tiempo, cómo aparece una nueva forma de relacionarse con otros y otras, cómo nuestro cuerpo tiene un, un rol central en esas nuevas formas de exposición, qué pasa con nosotros, con nuestra imagen, qué pasa con nuestra sensibilidad, eh, ¿podemos seguir hablando de la antigua división entre un adentro y una afuera, donde afuera era como una suerte de fachada y nuestra interioridad se cultivaba puertas adentro? Bueno, un poco de todo eso vamos a hablar hoy, eh, porque, bueno, fundamentalmente eh, en los últimos 10 años, pero más particularmente en los últimos 5, eh, podemos decir que ciertas formas de exposición han cambiado radicalmente y esto no parece tener vuelta atrás. Y esto, ahí sí, digamos, para esto puntual que estoy diciendo, excedemos el contexto de la pandemia. La pandemia nos obligó a una virtualización, nos obligó a una hiperexposición, pero la verdad también es que teníamos una suerte de adiestramiento. Lo que no teníamos el adiestramiento es a, a, ante el hecho, digamos, de contrastar esa virtualización con nada, porque ahora es la virtualización o la virtualización. Antes teníamos una suerte de oposición afuera dentro que la vamos a trabajar también porque vamos a ver que es un poco más ficticia de lo que nos parecía, quizás. Eh, para esto es muy importante la experiencia que estamos haciendo todos ahora, por eso les decía que se sientan con, con libertad de intervenir, poner ejemplos o agregar todo lo que, lo que tengan ganas de, de agregar, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver es eh, estos cambios pensando que también sobre muchos de esos cambios ya se han dicho muchas, muchas cosas y que el término nuevas tecnologías es muy amplio, digamos, ¿no? Entonces ahí suele entrar de todo. Eh, pero lo que me parece importante aclarar, primero que nada, es que estas nuevas tecnologías quizás no sean tan nuevas en el sentido de eh, innovaciones, progresos técnicos que caen de un día para el otro nuestras vidas y de pronto nos las eh, revolucionan, ¿no? Sino que estas nuevas tecnologías son un conjunto de transformaciones históricas que de alguna manera venía siendo solicitado por la época, ¿no? Eh, son un, Constituyen un conjunto de cambios que de alguna forma también venían siendo reclamados. O sea, en esta idea me gustaría... Insistir, para que la vayamos pensando para nuestras vidas también, no es que las tecnologías aparecen y porque aparecen revolucionan nuestra relación con el mundo, sino que nuestra relación con el mundo estaba ya en mutación, estaba cambiando, y entonces se abrió un lugar para que esos nuevos aparatos se insertaran muy velozmente e incluso nos propusieran nuevas formas de vivir, nuevas formas de sentir, nuevas formas de habitar. La pregunta que nos vamos a hacer es ¿por qué está pasando esto?, qué tipo de cambios estábamos pidiendo, y si estas máquinas son prácticas con una respuesta, bueno, pensar cuál será el próximo aparato que podrá aparecer para recibir las demandas que nosotros podemos estar formulando hoy en día. ¿No? Siempre, siempre pongo el siguiente ejemplo respecto de las, de las fotos, ¿no? Eh, no es que porque hay redes nos mostramos, sino que porque teníamos algún deseo de mostrarnos, inventamos las redes. O hicimos que los celulares, que eran aparatos nacidos para cumplir la función de un teléfono sin cable, es decir, para hablar por teléfono, terminarán eh, sirviendo a otras finalidades, como por ejemplo, sacarnos fotos, mandarnos textos, mirar los correos, y una larga serie de etcétera. Así, digamos, ese celular, que era muy pesado en un comienzo, termina volviéndose más liviano, termina volviéndose más ergonómico, eh, ¿Por qué? Porque la idea es, bueno, poder así, ¿no?, hacer la posición de la selfie, ubicarlo y poder sacar una foto cómodamente sin que se nos caiga el aparato de la mano. Ese ejemplo es uno más entre muchos. Sin hacer una larguísima historia, podemos decir dos palabras, aunque sea eh, acerca de este camino que vamos a poder desarrollar mejor más adelante eh, en el seminario, eh, y es mencionar que todos estos cambios tienen una filiación, tienen un origen en algunos cambios conceptuales, en las áreas de investigación y de ciencia, aproximadamente hacia mediados del siglo XX, década del 50. O sea, no en la inmediatísima posguerra, sino un poquito después cuando las economías se empiezan a recuperar de, de los desastres de la Segunda Guerra, y cuando se empiezan a desarrollar algunos, algunas ideas que ya habían tenido algunos científicos, que tienen que ver con la noción de información, inventar máquinas para traficar información, lo que sería hoy una computadora, un teléfono, cualquiera de nuestros artefactos, sobre todo los llamados inteligentes. Bueno, eh, entonces hubo una serie de cambios, hubo una serie de cruces, de disciplinas, que da origen, primero a la ciencia de la cibernética, después a un nuevo tipo de composición de los aparatos, también hay muchas eh, permeabilidades entre áreas diversas, pensemos que muchas tecnologías de las cuales nos valemos hoy, y usamos de manera cotidiana, tienen un origen militar, como Internet misma, ¿no? Internet aparece como una red de comunicación adentro del ejército estadounidense, y después termina saliendo de ese enclave, termina siendo probado en empresas, y después se amplía... Eh, a un uso general, como es el uso que nosotros conocemos ahora. Entonces, entre esta innovación, entre este cruce de zonas, eh, los científicos que van y vienen entre un lugar y el otro, bueno, tenemos realmente un cambio revolucionario en las ciencias cognitivas, en las ciencias exactas, en la última parte del siglo XX. Y un poco de todos esos cambios, son hijos estos artefactos, a los cuales nosotros les venimos a pedir una serie de cosas que hasta ahora no le habíamos pedido a ninguna máquina. Y lo curioso es que tan fuerte es este cambio, tan revolucionario en una serie de sentidos, que hoy podemos decir que en muchos casos, ahí donde la modernidad nos había enseñado a ver dos estados opuestos uno a otro, Gracias a la técnica, gracias a las máquinas, nosotros tenemos a veces tres o más estados. Eh, hay algunos ejemplos que, que, que a mí me gusta poner porque son como muy asibles, son, son fáciles de ver. Por ejemplo, la oposición vida muerte, ¿no? Decimos bueno, ahí teníamos un par, uno de estos pares de opuestos que organizaban el modo de ver el mundo y el modo de ver lo vivo eh, y lo muerto, por supuesto. O sea, se estaba vivo o se estaba muerto. Nosotros podemos tener hoy, en cambio, una persona que quizás tenga hasta muerte cerebral, pero que está conectado a un respirador. Y ya no nos es tan fácil decir si ese cuerpo está vivo o muerto. Ahora, si ese cuerpo no tuviese la asistencia de una máquina, el estado se definiría hacia un lado o hacia otro, ¿verdad? Pero como hay una máquina en el medio, aparece un tercer estado, ante el cual no sabemos bien cómo posicionarnos. Eh, lo mismo ocurre en un montón de otros pares, eh, polares opuestos que eh, conocemos, como por ejemplo eh, los géneros, ¿no? eh, masculino-femenino, eh, antes parecía no haber sino dos opciones, y el que estaba eh, en disconformidad con el sexo biológico que le había tocado no tenía una opción de cambio de género total, porque además la, la categoría de género no existía, pero hoy nosotros tenemos, además de lo masculino y lo femenino, una serie de posiciones intermedias, un amplio abanico que son terceros, cuartos, quintos, sextos, o sea, hay muchas más opciones, y estas opciones se han abierto también gracias a la técnica y la máquina. ¿Por qué? Porque, bueno, para llegar a los intergéneros, por ejemplo, a veces hay que hacer terapias hormonales, a veces hay que hacer intervenciones quirúrgicas, hay que hacer una serie de pasos o procedimientos que involucran, si no máquinas directamente, prácticas que provienen del campo de la ciencia y de la técnica o sea, una operación quirúrgica es un artefacto también, más allá de cuántas máquinas haya en el quirófano, ¿no? Es un artefacto técnico porque hay una serie de procedimientos, porque está detrás eh, la ciencia moderna, o, o posterior a la modernidad, etc. Entonces, eh, también es importante tener en cuenta esto, porque el hecho de que la técnica abra terceras, cuartas, quintas, y muchas más posiciones donde antes había dos, nos obliga, a nosotros como habitantes de este momento histórico, a inventar nuevas categorías para pensar nuestro mundo. Y no siempre estamos preparados, ¿no es cierto? O sea, es, eso es parte, digamos, de, la, de, de, de los debates actuales, de, de las discusiones actuales, no solo en ciencia y técnica, sino eh, en la sociedad en un sentido muy, muy amplio, ¿no? Eh, así que eh, esto es una cuestión a, a tener en cuenta. Otro tercer estado, justamente, que aparece para romper con un par... Polar, digamos, de dos eh, que existía previo, es justamente eh, esta noción de extimidad, de la cual vamos a hablar en el seminario también, que es un neologismo, en realidad aparece en Lacan, después eh, es retomado por Paula Civilia, una autora argentina que, que estudió ciencias sociales, después antropología, que ahora vive en Brasil, que ha trabajado justamente la noción de extimidad en relación con las redes, las prácticas con nuestros teléfonos, etcétera, y define la intimidad como una intimidad pero que nace para ser pública. No la antigua intimidad exhibida, sino un nuevo tipo de formato de lo íntimo, porque está claro que si nosotros sacamos una foto que consideraríamos que es bastante privada, supongamos, pero la subimos voluntariamente a una red donde tenemos un montón de seguidores y no solamente nuestros amigos cercanos, Estamos dándole acceso a un montón de gente a una imagen que antes, si fuese en términos de la antigua intimidad, les no, hubiera sido inaccesible. Entonces ahí eh, es algo que nos va a interesar esto y que lo vamos a trabajar, porque a partir de los años 60 y 70 se dan una serie de cambios que desplazan lo que podríamos llamar la interioridad a lo visible. Hay un eje que cambia, es en ese cambio que se desplaza brutalmente lo que tan celosamente había custodiado la modernidad, que era justamente el campo de lo íntimo, ¿no? Y eso se nota en dónde. Ustedes podrán ir... Ah, ahí preguntan el, el nombre de la autora, disculpen. Sí, Paula Civilia. Sibilia se los deletreo. Eh, S i de larga I L I A. Ahí está, ahí, ahí Cristian lo, lo acaba de, de poner. Paula Sibilia. Eh, entonces... ¿Cómo vemos este desplazamiento perdón, de la interioridad hacia lo visible? Por ejemplo, en la exhibición de los cuerpos, no solamente de nuestros propios cuerpos en nuestras redes, en las publicidades, lo vemos a partir de la década del 80, ¿eh? ni siquiera hay que pensar en Instagram o en redes donde muy explícitamente se muestran los cuerpos. Si uno evalúa, por ejemplo, cómo fueron cambiando las tapas de las revistas, de las revistas de, de amplia tirada que se venden en kioscos, nota cómo... Eh, la exhibición de cuerpo se va haciendo más incisiva, cómo esos cuerpos aparecen cada vez más ligeros de ropa, cómo se va acercando la estética de la vedette, si se quiere, o incluso de la modelo, a, a una estética de cuerpo más porno. Entonces todo eso nos va hablando de un cambio radical en el modo de ver el cuerpo, en el modo de evaluarlo, en el modo que la imagen del cuerpo circule, ¿no? Y no solo eso, también en los 90 aparece una noción que es la de fitness, que podemos mencionar también después, que es la cuestión de la salud, ¿no? y la reconexión entre la apariencia de un cuerpo y su estado, no solamente en términos de un análisis clínico, sino también en un sentido emocional, o sea, si me siento bien, me veo bien. Eso se empieza a aparecer como un eslogan a partir de los 90, y va de la mano también de una cultura del cuerpo, de una cultura de la salud, de las dietas, no para bajar de peso, ¿eh? no hablo ahora de dietas adelgazantes, sino de dietas equilibradas, con vitaminas, y una serie de etcétera, con los cuales nosotros estamos muy familiarizados, porque ya, ya hace como 20 años que venimos transitando este camino. Todas estas eh, transformaciones muy complejas, eh, no, sois, no son sencillas, son contradictorias, y han tenido también enormes resistencias, esto también hay que decirlo, porque la modernidad había trabajado muy duramente justamente en... Eh, armar una idea de intimidad muy cerrada, la intimidad era aquello que tenía que ver con mi vida privada, aquello que tenía que ver con los contactos más cercanos, con las pocas personas que entraban a mi casa, y una larga serie de etcétera, ¿no? Eh, toda la modernidad había cultivado una idea de interioridad, además que se basaba en algo así como un trabajo duro con uno mismo para irse forjando una personalidad, un carácter, una sensibilidad, ¿verdad? era una, una suerte de mezcla entre educación y experiencia de vida, la, la interioridad, y de pronto nosotros ahora nos vemos radicalmente puestos delante de un mundo que parece juzgarnos, digo parece porque lo vamos a discutir, que parece juzgarnos por lo visible. Y a veces no nos sentimos del todo bien con ese juicio, ¿no es cierto? Entonces esto genera enormes malestares. La, la extimidad, si volvemos a esta noción, sería justamente eso que nosotros conocemos también a partir de nuestras prácticas en redes, y que es esta intimidad nacida para ser pública, la intimidad que exhibimos sobre todo en pantallas. Para todo este escenario, que estamos un poco bosquejando, la idea de pantalla es central. Eh, cuando aparecen las pantallas, cuando el cuerpo empieza a mostrarse tanto, impacta ese proceso inmediatamente en la noción de cuerpo propio. Es eh, inevitable. ¿Por qué? Porque al vernos a nosotros mismos todo el tiempo proyectados en imágenes, eh, empezamos a vernos o a sentirnos como duplicados. El individuo empieza a sentir de alguna forma que la piel, que era la antigua frontera con el mundo, ya no está separándolo tanto de lo que pasa. Entonces ahí empieza a aparecer la idea de que lo que está pasando, y vamos a poner lo que está pasando entre comillas, está no solamente en el espacio en el cual estoy literalmente, sino que está en otros espacios a los que accedo mediante una pantalla a la que además toco el cristal, ¿no? El cristal del teléfono, puede ser incluso el cristal en algunas computadoras que también reacciona. o sea, tenemos una serie de modelos ahí que son muy... Muy interesante, pero digo, en la medida en que nuestros aparatos inteligentes están casi toda la jornada al, al lado nuestro, o están en nuestro bolsillo, o, lo tenemos, o los tenemos arriba de la mesa, los estamos tocando todo el tiempo, estamos viendo si vibraron, estamos mirando si hay notificaciones, nuestra relación con ellos es totalmente simbiótica y totalmente, eh, nada, casi de momento a momento, ¿no? Permanente, es una relación... Permanente. Entonces, todo lo que va pasando en esos aparatos también nos afecta anímicamente. Con lo cual nuestra barrera con el mundo empieza a desarmarse o a armarse desde otros vectores, ¿no? ¿Podemos decir, por ejemplo, que lo que pasa en las redes o en estos artefactos es menos verdadero que lo que pasa en los espacios que nosotros creemos que son más reales? Esa sería una pregunta, por ejemplo, eh, interesante que estaría bueno si, si alguno tiene ganas de, de tirar alguna hipótesis, ¿no? Nosotros podemos decir hoy, eh, y puede ser sí o no, no la respuesta, digamos, pero podemos decir hoy que la vida eh, en las pantallas, en las redes, es menos real que la vida que transcurre en el lugar donde tenemos posicionado literalmente nuestro cuerpo, y ni hablar que la cuánto cambió esto la pandemia, ¿no? Y cuánto nos obligó a hacernos esas preguntas muy incisivamente, en los últimos meses. ¿Hay alguno que tenga alguna hipótesis? Pregunto, pregunto, si no, no, no se preocupen. Porque, bueno, son preguntas complejas, ¿no? Son complejas, pero al mismo tiempo creo que nos interpelan o que hay varios de nosotros que en algún momento de la semana o del día nos las formulamos, ¿no? Entonces, lo que, lo que empieza a pasar acá es que hay como una especie de falta de acoplamiento entre las categorías que teníamos para pensar el mundo y la realidad a la cual nos están enfrentando los artefactos, las máquinas, y en este caso, bueno, un virus, eh, o sea, algo más, ¿no? El, el coronavirus. Además, imagínense que, por ejemplo, para la modernidad, el contacto excesivo con una máquina nos volvía inhumanos. ¿Qué tendríamos que decir nosotros hoy que casi desplegamos todas o casi todas nuestras relaciones humanas a través de un Zoom, de un Meet, eh, del WhatsApp y de una serie de? de redes, ¿nos hemos convertido en robots? Nosotros contestaríamos que no, pero para la mirada moderna sí, porque la mirada moderna era enormemente prejuiciosa con la máquina, y había una razón de que eso fuera así, una razón que en, otros, que en el seminario vamos a historizar, pero si llegara a ser ahora una larga historia, eh, la máquina era vista como aquello que había llegado eh, al mundo moderno de la mano del capitalismo, se asociaba a la alienación, a la vida urbana gris, a lo más duro de la vida urbana, se asociaba el esfuerzo sin, sin descanso, aunque las máquinas habían aparecido con la idea de aliviar el esfuerzo humano, eso también es paradójico. Pero es cierto que la modernidad decía, bueno, el mundo de la máquina es una cosa, el mundo de la cultura, el mundo de la sensibilidad humana, el mundo del arte es otra. Entonces, la cultura se oponía a la técnica, ¿no? y nosotros hoy ya no podemos decir con tanta certeza que esa oposición sea posible. Así que este es un poco el escenario en el cual se despliegan los nuevos modos de la publicidad y de la privacidad, sobre todo de las personas. Cuando decimos la publicidad hablamos del carácter público, no estamos hablando de una publicidad en la vía pública, ¿no? La publicidad es todo aquello que nosotros hacemos y que puede ser visto por otros de forma pública y la privacidad, por supuesto, que, yo, que retiramos de lo público. ¿no? Eh, tenemos que recordar también, en este marco me parece importante, eh, recordar que la separación entre lo íntimo y lo público es una separación construida culturalmente, no es obvia. No es que para todas las épocas de la historia, ahí donde haya humanos, seres humanos, había una idea de intimidad y una idea de cosa pública parecida a la que tenemos nosotros, para nada. Sabemos, por ejemplo, que hay un montón de cosas que la modernidad va a empezar a considerar privadas, que la Edad Media, por ejemplo, para no irnos tan lejos como en la antigüedad eh, griego-romana, digamos que la Edad Media consideraba que, que podían ser públicas y no había problema, por ejemplo, el baño, por ejemplo, el hecho de ir al baño, por ejemplo, el sexo, o sea, hay una serie de tabiques que van apareciendo entre la Edad Media y la modernidad, que van velando cada vez más al cuerpo, que lo van ocultando, atrás de largos propajes, atrás de cortinas, en casas cada vez más cerradas, y van retirando, por ejemplo, la visibilidad del cuerpo biológico de lo público. Y todo lo que tenga que ver con el cuerpo biológico va a empezar a ser visto como algo que tiene que dar un poco de vergüenza, un poco de pudor, y que tiene que ser escondido, ¿no? Entonces, digo, pongo estos ejemplos como para decir, bueno, no es que siempre hubo una separación entre lo íntimo y lo público, tal como la entendió lo moderno. Así que la idea de intimidad en realidad que rompen nuestras tecnologías es una idea que había llamado no solo la modernidad, sino la burguesía. Una clase muy particular, una clase que aparece y que asciende en la modernidad eh, y, y que se va a oponer a la antigua aristocracia, mucho más que al campesinado, ¿no? Eh, y que va a, a modelar lo que son las costumbres de las futuras clases medias más adelante, en el siglo XX. Entonces... Antes de nuestros aparatos, si había un espacio para la burguesía, sobre todo privado por excelencia, era el espacio de la casa, era el espacio del domicilio. Ese espacio que para nosotros hoy está totalmente lleno de aparatos que nos comunican con el afuera. Esto es muy impresionante también. Eh, digo que es impresionante porque la noción de intimidad y de privacidad, que no son iguales, suponía que cuando un individuo llegaba a su casa desde la calle, estaba cortando la relación con el mundo, cerraba la puerta y el uno quedaba del otro lado. Y nosotros a veces, cuando llegamos a nuestros domicilios hoy, lo primero que hacemos es prender la televisión, mirar el celular, prender la computadora, es decir, reconectarnos a un afuera que cambió de densidad, que es otro. Pero llegamos a nuestros domicilios para volver a salir a una afuera. Y eso también es algo sobre lo cual vamos a, a trabajar, ¿no? Eh, entonces hoy la situación parece otra, parece claramente otra. Internet, las redes que se basan en la hiperconectividad, todo eso se convirtieron en una especie de enorme laboratorio de diseño de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque acá vuelvo a retomar una idea de Paula Sibilia, tenemos que diseñar nuestras personalidades como para que sean vistas desde afuera todo el tiempo, porque las tenemos que exhibir, porque las tenemos que traficar, a través de imágenes. Entonces esto cambia enormemente nuestra vida, porque además hay dos imperativos, eh, casi dos obligaciones, ¿no? Eh, que parecen redefinir nuestro modo de vivir socialmente, que son el, el imperativo de la conectividad, por un lado, y el, y el imperativo de la visibilidad. Eh, el imperativo de, de la conectividad es aquel que sugiere que tenemos que estar todo el tiempo conectados, porque si estamos desconectados es que pasa algo malo. ¿No? Eh, y el imperativo de la visibilidad nos dice que además de conectados tenemos que mostrarnos no alcanza con estar conectados para tener una cierta existencia social además hay que mostrarse. hay que subir una foto cada tanto hay que poner un corazón en algún lado hay que hacer un comentario en algún otro hay que tener una presencia eh, en redes para ratificar nuestra existencia <coughs> hay un autor clásico, que es Guy disculpen, que lo mencionaba en los años 60, esto a partir de la industria justamente del espectáculo, y estaba pensando puntualmente en el star system hollywoodense, estaba pensando en algunos fenómenos que para nosotros hoy son hasta anacrónicos en los modos de exhibición, ¿no? Y decía, por ejemplo, que lo que estaba haciendo el siglo XX es desplazar la existencia puramente al hecho de aparecer, Debord decía, si el capitalismo había eh, convertido el ser en tener, o sea, el que no tenía nada, no era nadie, nuestra época, y cuando decía nuestra, hablaba de la década del 60, está desplazando el ser al parecer. El que no parece algo no es nadie. Y él estaba bastante inquieto por estas transformaciones, ¿no? Y en nuestra época todo parece indicarnos que si no nos armamos una personalidad atractiva, si no nos construimos un yo visible, para poder relacionarnos, algo de nosotros puede no funcionar socialmente, o podemos no conseguir un buen trabajo, o podemos no tener una repercusión que buscamos, o podemos, no sé, ser impopulares, o una serie de cuestiones. Esto es lo que tiene que ver al imperativo de la visibilidad. Y en lo que tiene que ver con el imperativo de la conectividad, de la conexión, como decíamos, bueno, estar demasiado tiempo desconectado es un signo de alarma. ¿no? Eh, de que algo grave pasó. Si alguien tiene el teléfono apagado más de dos, tres horas, posiblemente su entorno afectivo, a menos que sea alguien que lo haga siempre, digo, su entorno afectivo se empiece a inquietar. Porque justamente en estado de normalidad se supone que esas desconexiones tienen que ser muy breves, y en estado de normalidad uno está conectado y uno está dado a comunicarse todo el tiempo. O sea, habríamos llegado a ese estadio anhelado por los teóricos de la comunicación que era convertirnos en el homo communicans, ¿no? después del homo faber, que era el, el ideal eh, que la humanidad también había facetado, ¿no? de, de, de aquel humano cuya dignidad se alcanzaba a través del trabajo, entonces el trabajador era el emblema de lo moderno, ha sido el emblema de algunos símbolos, eh, perdón, ha formado parte de algunos símbolos, políticos, el obrero con una herramienta en la mano, o sea, estaba la idea del trabajo como aquello que forjaba el carácter y la personalidad. Nosotros somos más bien hoy el homo comunica, o sea, aquellas personas que, si tuvieran que ser retratadas en el gesto más típico, sería con un teléfono en la mano, sea mirándolo, sea hablando, sea lo que fuere, ¿no? Pero el teléfono siempre. <risa> Entonces, ¿cómo se construyen estas nuevas formas de la privacidad o los vectores de este nuevo tipo de intimidad?, Nace para ser pública? Bueno, se construyen en base a una serie de rasgos que hace, por ejemplo, apenas un silo, hubieran sido considerados rasgos excéntricos o incluso hasta patológicos, ¿no? ¿Por qué? Porque parte de la construcción de la personalidad para la modernidad era ser humilde, no andar hablando de uno mismo, no mostrarse demasiado, todo lo contrario de, lo, de aquello a lo que nos empujan nuestras prácticas actuales, ¿no? Hoy nosotros trabajamos más bien y eso entra dentro de la normalidad, ¿no? De la excentricidad, dentro del autocentramiento, de la megalomanía, de estar exhibiendo fotos propias todo el tiempo, de estar contando todo el tiempo lo que estamos haciendo. Las mismas redes nos invitan, ¿no? A hacerlo. Cuando uno ve eh, en los muros de Facebook, en, en las entradas de Twitter, cómo se nos invita a participar, la pregunta puede ser ¿qué estás pensando? ¿qué estás haciendo? ¿qué estás sintiendo? O sea, hay permanentemente una invocación a que narremos nuestros estados, ¿no? Que nos corramos hacia el costado y, y miremos otra cosa, sino a ponernos nosotros en el, en el centro, ¿no? Después también otra cosa interesante es que las nuevas formas de la privacidad se arman en base a una deslocalización, ¿no? Eh, antes, como les decía, estaba muy separado el espacio privado del espacio público. Una cosa era la calle, la ciudad, otra cosa era mi domicilio. Hoy nosotros subimos una serie de fotos eh, propias que muchas veces son tomadas en los espacios domésticos que antes eran considerados más íntimos y más cerrados y más inaccesibles para quienes no fuesen eh, absolutamente cercanos. Por ejemplo, otro ejemplo que me gusta poner porque es muy ilustrativo, el dormitorio. ¿Cuánta gente hay? O el baño, ¿no? Que sube fotos, selfie, ¿no? Fotos propias sacadas en un baño porque quiere mostrar, no sé, algo, un, un aprendiz se la está probando en el espejo, o quiere mostrar cómo se luqueó antes de salir, o cualquier cosa de esas, ¿no? O en un dormitorio. Imagínense que nadie accedió a un baño o a un dormitorio hace 100 años, si no era un íntimo conocido de la casa de la cual se tratara. Entonces, eh, todo eso está hoy abierto, hasta los núcleos de nuestros domicilios están abiertos a la mirada externa, y justamente no es casual, la habitación, el dormitorio, eran los espacios de la introspección, era el lugar donde el individuo, antes de dormir, hacía el examen de conciencia, o el lugar eh, a donde se iba a pensar cuando tenía un problema, o el lugar donde leía o se retiraba de la familia, como la ultra privacidad dentro del espacio privado. Y hoy por hoy, ¿el individuo qué hace? Bueno, entra al dormitorio o al baño para empezar a filmarse, ¿no? o a fotografiarse, para después mandar esas fotos. No todos, por supuesto, estamos generalizando, pero estamos hablando de prácticas que hace nada más que 100 años hubieran sido absolutamente impensables. Y bueno, evidentemente esto tiene que ver también con la facilidad que nuestros aparatos, nuestros dispositivos nos ofrecen para que esas imágenes después circulen. Eh, nosotros podemos hacer de nuestras vidas una especie de creación continua, armar un personaje. Con, con las mismas fotos que nos sacamos en, no sé, en un año, por ejemplo, podríamos armar una vida alegre o una vida triste, depende cuáles elijamos, en qué orden las pongamos. Imagínense que todos nosotros somos una especie de montajes en, en, en nuestros perfiles. Eh, entonces, también eh, los perfiles son instancias, eh, entre comillas, eh, dobles o engañosas, ¿por qué? porque los perfiles se supone que tienen que revelar nuestra autenticidad, nuestra espontaneidad, tenemos que mostrarnos ahí en lo más natural de lo que somos, pero también sabemos como usuarios, si tenemos algún perfil en algún lado, que son construcciones muy pensadas, que muy difícilmente yo suba verdaderamente esa foto tan espontánea, que posiblemente detrás de cada foto espontánea hay diez descartadas, igual de espontáneas, entre comillas, ¿no? Y así con todo. Eh, y después hay otra cosa que también es interesante y que fue puesto un poco en el debate a partir de algunos documentales que, que salieron no hace tanto tiempo, estoy pensando en el de Cambridge Analytica, o, o incluso ahora en eh, el dilema de las redes sociales, son, son series documentales que se han visto o están siendo pasados o están accesibles, lo que descubrimos, y digo descubrimos entre comillas porque nunca fuimos tan ingenuos, ¿no? Lo que descubrimos es que, eh, esos perfiles que creíamos nuestros no son nuestros, que en realidad son espacios públicos, porque puede entrar cualquiera que nosotros le permitamos entrar, pero son de propiedad privada, porque nosotros suscribimos ciertas condiciones al abrirlos. ¿no? Eh, ¿Cuál documental nombré aparte de, del dilema de las redes sociales? Eh, eh, Cristian, el nombre, el, el nombre con el que salió en Netflix, no sé exactamente cuál es, porque yo lo había visto antes, ahí está, Cambria Analítica, sí, yo dije eso, pero no estaba segura que fuera el nombre con el que había, lo, lo pueden buscar así en Netflix y debería de ser. Eh, entonces digo, hay algo como engañoso, ¿no? Nos abrimos un perfil y creemos que es como una suerte de lienzo en blanco, sobre, o una hoja en blanco si fuéramos artistas, sobre el cual vamos a pintar nuestra personalidad y que eso es muy propio y que ahí solamente van a entrar los que nosotros tengamos ganas de entrar. perfecto. Van a entrar aquellos que nosotros querramos que estén de acuerdo. Pero después descubrimos que lo que tiramos adentro de ese lienzo, lo que pintamos y lo que dibujamos, no era solamente nuestro. Porque estamos usando un espacio que está financiando otro, que está sosteniendo técnicamente otro, y ese otro después viene a buscar sus regalías, digamos, viene, viene, viene a buscar su, su parte de ganancia de todo el asunto. Entonces, el armado de nuestra imagen pública se revela como algo sumamente complejo, eh, y como les decía también, eh, y esto es una demanda social, porque ahí volvemos a, a, al asunto que, que les decía en un... Nada es privado, perfecto, ese es el nombre con el que, se, perdón, yo interrumpo porque veo el chat, Cristian, ese es el nombre con el cual el documental de Cambridge Analytica apareció en Netflix. Perfecto, nada es privado, ahí está. Eh, les decía, eh, hay como una especie de demanda social de que todos nosotros nos mostremos absolutamente espontáneos. Entonces ahí se da la paradoja, como decíamos, ¿cómo conjugamos lo cuidado de ese perfil, el trabajo que nos lleva con la pretensión de espontaneidad? ¿no? Fíjense que en todos los campos, lo que era considerado la gran historia, lo ejemplar, lo grandilocuente, fue dejado de lado hace mucho tiempo. Uno ve. Eh, la historia y ve como las historias de los héroes ya no son narradas desde las hazañas bélicas, militares desde los acuerdos firmados o, o las fundaciones nacionales sino que son narradas desde la historia de la vida privada, por ejemplo hay un desplazamiento a lo privado que va atravesando un montón de zonas de las humanidades, no es de extrañar entonces que también en estas otras zonas, que es como nos mostramos ante los demás, haya una demanda hay una voracidad por conocer el detalle privado. Queremos saber la vida privada de las estrellas, por ejemplo, las estrellas de cine. Nos interesa ver a dónde, a qué verdulería van. De pronto todos esos datos que hace, insisto, que hace unas décadas hubieran parecido menores... ...para construir un personaje público, hoy se convierten en centrales. Y también para nosotros, ¿no? Entonces eh, ahí hay algo muy interesante porque hay un desplazamiento a las microhistorias de vida... A lo pequeño, a lo cotidiano, que tiene mucho que ver con el éxito de las redes. Eh, para Paula Civilian, entonces, como para volver un poco a la noción de intimidad, eh, algunas de las preguntas tienen que ver, que nos deberíamos hacer, tienen que ver con estos perfiles híbridos entre lo público y lo privado, que estamos armando tan cuidadosamente, que son tan cuidadosamente gestados por nosotros mismos, los portadores, ¿no? Eh, ella se pregunta si son nuevas formas de arte o si son documentales verídicos sobre vidas reales, ¿no? Y acá es muy interesante la categoría de seguidor, que es una categoría que no aparece con las primeras redes sociales, sino que aparece después. Ustedes saben que Facebook, por ejemplo, tiene un sistema eh, de unívoco de relación. Si alguien me pide amistad en Facebook y yo lo acepto, esa persona es mi amiga, pero yo inmediatamente soy también amiga de Facebook de esa persona. En cambio tenemos otras redes, como Twitter o Instagram, que desdoblan esto, entonces yo puedo seguir a alguien y que ese alguien no me siga a mí, y viceversa. Esto pasa, como les decía, en Instagram, pasa en Twitter, pasa en otros tipos de redes. Acá se produce algo interesante porque la idea de seguidor empieza a aparecerse, o tener que ver con la antigua idea de fan o de seguidor de la estrella del mundo del espectáculo. Entonces alguien popular es alguien con muchos seguidores, pero que siga a su vez a muy pocas personas. Entonces eso le da un carácter estelar, y así es como se van gestando figuras como por ejemplo la de los influencers, que son también personajes de los últimos años, que hubieran sido impensados hace eh, solamente tres o cuatro décadas, ¿no? Entonces acá hay algo, algo interesante. Y otra cuestión que también me interesaba ponerles a ustedes en el, en el tapete, digamos, acá en el, en el juego de la discusión, es el, el interés que hay por las emociones en contra de lo que era el interés moderno por la razón, porque sabemos que la, la modernidad se había apasionado por la razón como principio organizativo, y además que en cada individuo la razón tenía que tener como el, el, la voz, el cantante. Si yo me emocionaba mucho por algo, lo tenía que controlar con la razón, tenía que ser, eh, volver al eje, tenía que moderarme, no tenía que verme invadido por la... Híbrido, ¿no? Como se decía en, en el mundo griego, por la pasión, desbordando, al contrario, la razón tenía que modelar esa pasión. Hoy es al revés, a nosotros se nos pide que nos mostremos emocionales, que no ocultemos lo que sentimos, y cuanto más apasionados, mejor, incluso si esta pasión es un poco excesiva. Y esto es lo que dejo un poco porque lo, lo vamos a trabajar también después en el seminario, pero también me gustaría, y, y si alguno tiene alguna experiencia que contar, eh, lo dice, ¿no?, también, eh, esta cuestión, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre cuando hay una discusión en una red social, en Twitter o en alguna de estas, sobre todo pienso en Twitter por la inmediatez de los, de los idas y vueltas? Eh, cómo la temperatura de la discusión rápidamente sube, y alguien apasionado, incluso si a veces se vuelve violento, o incluso si a veces se vuelve excesivo en, en la manifestación de sus pasiones, siempre es visto como alguien más interesante que un moderado racional. Esto no quiere decir que sea mejor o peor, ¿eh? Por eso digo, dejemos de lado la mirada moral. Eh, estoy tratando de no hacer un juicio moral, sino decir, ¿qué es lo que despierta interés? Bueno, la pasión y la emoción despiertan interés. Y no siempre pasiones y emociones que llamaríamos buenas, ¿no? Por eso digo que acá hay una cuestión muy interesante, que es que eh, todo lo que tiene que ver con lo sensible y lo emocional pasa a un primerísimo primer plano. Es, discúlpenme un segundo que me ha hecho a conectar un cable. Un cable que se me desconectó, perdonen. Ahí estoy, disculpen. Bueno, sí, tengo mal una conexión y se me había desconectado, ahora estoy de vuelta. Bueno, entonces, eh, la, la, la necesidad de mostrarnos emocionales también va de la mano de esa, es como la contracara de la mirada del otro que me quiere ver en todo momento, ¿no? Entonces tenemos un individuo que ya no se quiere moderar en lo que muestra, que cambió su relación con la noción de pudor, que se puede mostrar corporalmente mucho más libre y que también se puede mostrar en términos de carácter mucho más suelto, y tenemos del otro lado un montón de gente, que son nuestros seguidores, nuestros amigos de redes, o como los vamos a llamar, que quieren ver también y demandan ver escenas de la intimidad, como si fuese reciclando un un antiguo voyerismo, como se dice habitualmente eh, en psicoanálisis, un voyerismo, pero haciendo la salvedad o la nota, que no es menor, de que ese voyerismo, eh, en la modernidad, era algo un poco censurable, la gente no iba y espiaba por el ojo de la cerradura o, o, o detrás de una cortina eh, sin sentirse culpable, porque se suponía que era algo que no estaba bien, en cambio, el principio de funcionamiento básico de nuestras redes es que nosotros estamos todo el tiempo mirando, y, y mirando casi como espiando, porque podemos pasar, mirar y demás sin dejar huellas, podemos hacerlo sin poner un comentario, sin poner un corazón. Es decir que la, la dinámica del guayerismo, que antes era vista como algo que había que hacer un poco en secreto y un poco tabú, de pronto parece estar legitimada, parece estar aceptada como parte del funcionamiento de lo, de lo social, ¿no? No nos da vergüenza estar mirando el muro de Instagram, por ejemplo, y estar viendo un montón de, de gente, porque sabemos que esa gente subió esas fotos para, que, para ser vista, y, no, y sabemos que es lícito, legal, y, y está claro que el funcionamiento nuestro puede ser un poco fantasmático. Eh, justamente, casi diríamos que la vocación de espiar es asumida como lo excitante de las redes, es una de las zonas más excitantes de las redes. Y estoy hablando de un uso totalmente, en este sentido... Visible, no estoy hablando de mensajes privados, fotos que, que pueden mandar, estoy hablando simplemente de lo que se expone en la superficie de cada red. Entonces, el, el cambio nodal al cual nos estamos acercando es un cambio en la noción de yo, y vamos a poner ese yo casi con mayúsculas. Eh, ese yo moderno es muy distinto de este yo que tenemos nosotros que está armando su perfil en redes. Entonces, eh, de ahí, digamos, podemos empezar a pensar algunas Cuestiones, ¿no? Eh, si antes decíamos que, que la belleza interior o lo que había, o la conciencia o el espíritu o el alma era más importante que la apariencia, hoy nosotros nos damos cuenta que eh, nos produce una gran incomodidad a veces sospechar que estamos juzgando por la apariencia y que a veces quizás no haya nada más que la apariencia. Cuando decimos no haya nada más que la apariencia no quiere decir que los individuos no, no tienen interioridad hoy en día sino que lo que entra a jugar socialmente ya no tiene absolutamente nada que ver con esa interioridad. Entonces, en términos fácticos, en términos sociales, la apariencia empieza a tener un lugar que llamaríamos de tesurado, y eso nos incomoda, nos incomoda porque a pesar de todo, en algún lugar todavía somos modernos, No dimos el paso absoluto a la nueva época que se está abriendo. Nos tocó estar en la bisagra, pero creo que esa es una de las cosas más interesantes también de la época en la cual... Eh, vivimos, ¿no? Imagínense también que la, la presión a estar todo el tiempo comunicando hace eh, presión sobre el instante, sobre el tiempo presente en contra casi diríamos del pasado de toda idea de pasado y de toda idea de, de, futuro, de futuro hay como una sobreescritura permanente ¿no? de las redes y nosotros nos sobreescribimos a nosotros mismos también así que eso es eh, algo, algo interesante, y fíjense que paradójico, y es como un dato más para observar, que en el mismo momento en el que parece estar habiendo esa volatilización del pasado, o esa incapacidad de, de anticipar el futuro, cada vez más nos dedicamos a, eh, en algunas redes, darle una pátina a nuestras imágenes de pasado, le, con los filtros, por ejemplo, ¿no? los famosos filtros de Instagram, le agregamos pasado a las imágenes en redes que todo el tiempo están sobrescribiendo el pasado para mostrarnos el presente. Pero ese presente lo tenemos que, de alguna manera, eh, tunear, modelar, para que parezca pasado. Lo mismo ocurre con nuestra autopercepción. Ya prácticamente, cuando pensamos en nosotros mismos, esto ya lo decía Debord, no nos imagine, no, no sé qué pensará cada uno de ustedes cuando piense en sí, en sí mismos, pero hay una tendencia, decía Debord, en el siglo XX, que, al pensarnos a nosotros mismos, tendemos a ver nuestra imagen desde afuera. Como una novedad, lo decían en los 60, ¿no? Pensar en quién soy yo, y que lo primero, primerísimo que se me aparezca en la conciencia sea la última foto que me saqué, ni siquiera les diría la imagen del espejo, ¿eh? Sino la imagen del espejo hubiera sido un ejemplo hace cuatro o cinco décadas posible, es la imagen que tenía de Borda a mano, pero nosotros podríamos decir la última selfie que me saqué la última foto en redes que vi donde soy protagonista, eh, etc. De ahí, digamos, que todo esto tiene un impacto nodal y claro en nuestras prácticas cotidianas, y creo que, que también hay suficientes pruebas en nuestra vida cotidiana de esto, por ejemplo, eh, cuántas veces, quizás asistiendo a un evento que no nos importaba tanto, podemos llegar a, vestirnos o arreglarnos mejor de lo que íbamos a hacerlo, porque sabemos que alguien nos va a sacar una foto y esa foto va a terminar circulando públicamente. ¿Cuánto de nosotros está todo el tiempo anticipando cuál va a ser la siguiente imagen que lo va a mostrar? ¿no? ¿Cuántos de nosotros al cocinar no estamos ya pensando en la foto que le podemos llegar a sacar a ese plato? Y así una larga serie, etcétera. Estoy poniendo ejemplos, como un poquito brillados, pero forman parte de lo más eh, cotidiano, de algunas de algunas redes. Bueno, imagínense que con todo esto ya no podemos decir que nuestra vida verdadera está tan separada de nuestra vida representada, porque una y otra se interpenetran, se espejan, se determinan, se modelan, pero eh, al mismo tiempo todavía seguimos en, en una cultura, y estoy hablando incluso de la cultura global, ahora no estoy hablando de una cultura occidental, sino la cultura de la globalidad, también seguimos en una cultura que al mismo tiempo que exalta las imágenes, siente una enorme desconfianza respecto de las imágenes. Entonces, ambos discursos también están presentes. Por eso les decía, nos sentimos cada vez más expuestos, y nosotros mismos nos exponemos cada vez más, pero al mismo tiempo nos da miedo que todo sea pura imagen, nos da miedo sospechar que puede no haber más, algo más allá de la, de la imagen. Eh, Deborah hablaba, por ejemplo, de cómo nos relacionábamos a través de imágenes y definía esto como la sociedad del espectáculo. <coughs> decía, <coughs> disculpen, pero vengo de otro zoom y siempre, siempre me quedo sin voz. Bueno, decía Deborah lo siguiente: la sociedad del espectáculo no es una sociedad en la cual vamos a muchos espectáculos y pagamos muchas entradas, sino que la sociedad del espectáculo es aquella sociedad en la cual los individuos se relacionan a través de sus imágenes. Y esto que hace 40 años era casi ciencia ficción, hoy forma parte de nuestra vida cotidiana. Ahora, relacionarnos mediante imágenes trae consigo algunos equívocos. Por ejemplo, nosotros sabemos que todos los dispositivos, y de eso trataba el documental justamente nada es privado, y de eso trata sobre todo el documental El Dilema de las Redes Sociales, nosotros sabemos que todos esos dispositivos a través de los cuales hacemos pasar nuestra vida privada están sacando datos de nuestras conductas, de nuestras prácticas, de nuestras inclinaciones, de nuestros gustos, para eh, después ofrecernos algún producto comercial que pueda satisfacer algún deseo que se sospecha que hay en nosotros. Y esto como se hace a través de lo que se llama eh, el Big Data, ¿no? Que son conjuntos enormes de datos de muchísima gente que como nosotros tiene estos dispositivos, eh, Analizados de modo tal de trazar líneas de continuidad. Entonces ahí aparecen diagnósticos como este: bueno, eh, todo aquel que buscó el mismo tema musical que uno buscó, en general tal le gustó o escuchó tal otro grupo. Entonces ofrecemos un banner donde se pueda ver un disco de ese grupo y, y así esto lo vemos permanentemente. Lo que hace eh, la Big Data en realidad es recopilar datos de experiencias nuestras pasadas para proyectarlas en consumos futuros, a través del análisis de un montón de conductas de un montón de otras personas, que están también adheridos a los mismos sistemas técnicos, ¿no? eh, Y lo mismo ocurre con el cruce de datos de los GPS, con, no sé, las compras de la tarjeta y una serie de cosas que hoy los teléfonos articulan enormemente. Por eso, eh, pensemos, digamos, lo que los sistemas Google, por ejemplo ya saber respecto de nosotros solamente bajo la forma de registros de consumo, ¿no? Eh, el sistema de Google, por ejemplo, que, que está en gran parte de los teléfonos, no en todos, porque tenemos dos o tres grandes zonas, ¿no? Pero eh, Google puede saber qué buscamos, qué buscamos en el buscador de Google. Eh, puede saber, gracias al GPS que tiene instalado, a dónde fuimos, qué compras hicimos por internet, qué imágenes consumimos, qué consumos musicales hicimos. Eh, y esto no solo porque todas las redes tengan a veces propietarios equivalentes o similares o aliados o el mismo, eh, sino porque incluso cuando se trata de empresas diferentes hay tráfico de datos de unas a las otras, ¿no? Entonces, bueno, Spotify le pasa datos a tal otra red, tal otra red le comunica datos a tal otra, y así una larga serie de, de etcétera. Entonces, todas estas búsquedas, estas decisiones, todo esto que hacemos con nuestros teléfonos y que nosotros pensábamos que era muy íntimo, pero no totalmente expuesto, pero no expuesto desde, la, desde el secreto revelado, porque esa es un poco la trampa en la cual tendemos a caer porque somos un poco modernos todavía, y es el miedo a que se develen mis secretos, el miedo a que alguien lea mis conversaciones, el miedo a que alguien, no sé, vea a quién le estuve mirando, a quién le estuve stalkeando del Instagram, no, no es tanto eso lo que ocurre realmente, lo que ocurre, la vulneración ocurre tanto a nivel del secreto roto, sino que ocurre a través de la fiscalización de nuestras conductas eh, en un sentido algorítmico para ver hacia qué consumos nos estamos dirigiendo. Entonces, digo, el, el secreto o, el, o la confesión que le hice a, a mi amiga por teléfono quizás no le importe a una empresa, pero a una empresa sí le importa qué, qué marcas de jean estuve googleando cuando estaba esperando un colectivo. Porque eso es mucho más rentable y, y va a canalizar mucho más rápido en una oferta. En cambio, el secreto ese secreto que yo creía tan terrible, no se puede canalizar en un acto de consumo posiblemente. Entonces eso no interesa tanto. Eh, creo que esto en, en, en estos documentales que estamos mencionando está bastante bien trabajado, ¿no? O sea, ¿cuál es el verdadero foco de interés de este tipo de, de trabajo, de peinado algorítmico sobre nuestras vidas? Ahora, obviamente lo privado no está desapareciendo. Uno dice, ¿y entonces que ¿No hay más privacidad? No, lo privado se está reconfigurando. También a nosotros nos toca construir lo privado otra vez, ver desde dónde, ver qué preservamos, no es que ha desaparecido. Pero lo que nos ocurre es que ya no hay una oposición público-privado como la que había hace unas pocas décadas. O sea, no está la calle donde nos ven y el interior donde nadie nos ve. Ahora resulta que adentro de nuestra casa nos ven más todavía que en la vereda. Entonces eso es lo que impacta mucho en términos eh, sensibles, ¿no? Y después, para, para que esto ocurra, también hay que, hay que decir que hay una, algo que tiene enormemente que ver con la intimidad que nosotros estamos con los aparatos, y que tiene que ver con lo que les contaba hace un ratito, bueno, y vivimos todos los días, ¿no? De, de estar todo el día con el teléfono en la mano, en el bolsillo, tocándolo, de tener cuando nos falta el teléfono la sensación de miembro amputado, o sea, salimos en el teléfono y nos falta una parte del cuerpo, o a veces hasta sentimos que vibró un teléfono y lo tocamos y no vibró nada, no tenemos ninguna notificación, ya, ya estamos proyectando la relación con el aparato, eh, tenemos una continuidad corpórea eh, absoluta, ¿no? Es lo que el, el filósofo de la técnica, Eric Saddam, llama familiaridad carnal con los aparatos. Eh, efectivamente, son como una especie de cordón umbilical con el mundo, muchas veces lo último que consultamos antes de irnos a dormir, y lo primero que miramos cuando abrimos los ojos. No solo porque lo dejamos en la mesa de luz, que es algo que hacemos muchos, sino porque el aparato telefónico conjuga un montón de funciones, una de ellas es la función despertador. así que muchas veces tenemos el reloj y el despertador en el mismo teléfono. Y como tiene una lucecita, la pantalla ilumina un poco, si nos levantamos en medio de la noche, usamos el teléfono como guía en el domicilio oscuro. O sea, va con nosotros a todas partes y nos asiste en todo momento, ¿no? Y bueno, mientras tanto, nos va, ese aparato nos va monitoreando, por eso Sadam va a hablar de una suerte de acompañamiento algorítmico de nuestras existencias lo, lo llama de este, de este modo no la, la, la subjetividad digamos lo que nosotros somos entonces se va armando con ese artefacto y va caminando por los espacios y va atravesando la jornada y va atravesando la, el tiempo y demás eh, siempre como una entidad o sea vamos haciéndolo como una entidad compuesta con nuestros artefactos eh, inteligentes por supuesto, digo, digo algunas cuestiones más, porque veo también cómo va avanzando el reloj, eh, imagínense que no es que ya no existan las murallas, las paredes, eh, los antiguos vestigios de separación entre el mundo y el interior, siguen estando, pero como dice Paula Sibilia, las redes atraviesan las paredes, por lo tanto, muchas veces las paredes terminan quedando como cascarones, eh, para otras funciones, ¿no? Eh, y al ser todo visible, en el fondo es como si las paredes fuesen de vidrio, casi, ¿no? Casi como si nos hubiésemos vuelto habitantes de, de receptáculos un poco traslúcidos. Eh, esto, desde luego, digamos, va, va volviendo al individuo también sumamente dependiente, porque hay algo, y esto no, no es algo que se... Hay, tanto desde las ciencias sociales, sino desde las ciencias biológicas y desde la medicina. Hay algo también que tiene que ver con vectores eh, corporales muy concretos de la adicción al, a los teléfonos, a la consulta permanente del aparato. Hay estudios también en, en el dilema de, los redes, de las redes sociales, eso aparece, estudios que eh, vinculan, por ejemplo, la cantidad de corazones que uno recibe con descargas de sustancias en el cerebro muy concretas que producen placer, como las que puede producir comer un chocolate, o sea, hay una cuestión de reacciones físicas también, que no son desdeniables que hay que tener también eh, en cuenta, porque tienen que ver con la llamada adicción a la tecnología. Y ahí, digamos, adicción debería ser entendido para estos estudios, no como una metáfora, sino como una literalidad, no como, ah, bueno, sería como si fuese adicto, no, no sos adicto, o sea, realmente cuando no lo tenés te falta algo, sentís una falta, una abstinencia, y te cuesta un tiempo, unos días, desintoxicarse de eso, que era la práctica de estar permanentemente en contacto con un aparato. Y después también está, como otro aspecto más que podemos mencionar, la delegación de ciertas decisiones en sistemas técnicos de modo voluntario. Eh, que no tiene que ver ahora con, lo, con los datos que nos sacan, como si nosotros fuésemos ajenos y vienen y nos roban datos, sino con lo que nosotros mismos delegamos conscientemente eh, en los aparatos, y me refiero a decisiones, por ejemplo, que tienen que ver con la geolocalización, pedirle a un teléfono que nos diga el mejor recorrido para llegar a algún lugar en vez de tratar de improvisarlo, ¿no? Eh, muchas veces ese recorrido lo podríamos armar nosotros, lo podríamos improvisar, pero ya pensamos de, de base que el teléfono me lo va a decir mejor, entonces ¿para qué ocuparme de esto? Esa especie de ¿para qué ocuparme? Esa delegación de algo que sí podría ser, ¿no? De algo que no podría ser, eh, tiene que ver también con la, la adicción en otro, en otro sentido, ¿no? Porque efectivamente lo que se va perfilando es la idea de que ese aparato me va a decir a mí algo más acertado, más correcto, eh, no sé, más justo, que lo que yo podría deducir con mi razón, con mi intelecto, con mi experiencia, ¿no? En este sentido, la para es una serie de, eh, o más bien es, eh, sí, una serie de conductas que hablan de una realidad aumentada ya no soportamos la realidad tal como está, sino mediada por algún consejo que nos tiene que venir de alguna, de alguna máquina, ¿no? Una recién en, en esto de la confianza sobre el recorrido óptimo, confiar en los algoritmos para encontrar parejas, que es como otra dimensión muy loca, eh, que no sé cómo cada uno la está tomando. Tal cual. Eh. Eso, eso yo quería ver si lo podíamos trabajar después en el pero efectivamente están todas las llamadas lab apps las aplicaciones para el amor. Después tendríamos que ver qué idea de amor no eh, hay ahí, eh, de qué se trata, o sea, son, son realmente aplicaciones del amor, son aplicaciones eh, más que tienen que ver con el sexo, con qué tipo de propuesta de encuentro, de qué se trata, pero efectivamente hasta, imagínense, claro, la cuestión del amor era una de las cuestiones más íntimas dentro de todo lo posible, ¿no? Era lo que más tenía que ver con, lo privado, el secreto, mis gustos más individuales, y de pronto se lo estoy delegando a un sistema técnico. Esa es la duda, ¿no? ¿Qué estás tercerizando de vos en, en ese aparato o en esa aplicación? ¿Qué es lo que se terceriza ahí? Porque en otros casos es más práctico, o el tiempo, o el cansancio, o no sé, o las distracciones. Pero en este caso, ¿cuáles serían las tercerizaciones? Bueno, ahí hay una cuestión interesante que, que estudian quienes analizan estas aplicaciones particularmente, y es lo siguiente. Por supuesto, el algoritmo, en las lab apps, como en otros lugares, tiende, como decíamos, a proyectar, vamos a decir, una palabra estos consumos. Consumos futuros en base a consumos pasados. Entonces, si, si se tratase de parejas, por ejemplo, si se tratase de encuentros, el algoritmo va a decir, bueno, eh, a esta persona le gustaron estas otras, entonces seguramente le, le van a gustar eh, algunas parecidas, nos van a ofrecer, y todo es una cuestión, o sea, no, no se asusta por el uso de la palabra oferta, demanda, consumo, porque así se trabaja, en, en, en, así trabajan quienes diseñan estas aplicaciones y redes sociales de contactos amorosos, sexuales, afectivos. De lo que se trata es de proponernos algo parecido a lo que nos gustó antes, con lo cual lo que se cierra es el campo de lo diferente, y sabemos si, que, que si justamente lo diferente puede aparecer en algún plano, es en el plano de lo amoroso y de lo afectivo, donde quizás en un momento de nuestra vida estuvimos enamorados de una persona que podía responder a una tipología y después nos enamoramos terriblemente de una que era radicalmente opuesta pero el principio del algoritmo no trabaja sobre esa posibilidad, trabaja más bien sobre la repetición, entonces si me gustó salir con alguien de tal estilo, posiblemente me guste o quiera salir con alguien del mismo estilo o muy parecido, eh, con lo cual es interesante el tipo de corte de lo real que, que hacen, ¿no? Y ahí, bueno, hay que hay que ver mucha casuística, eh, después si quieren para el seminario busco, porque eh, no, no tengo ahora a mano, pero estadísticas de este tipo, ¿no? Eh, cómo, cómo se arman los perfiles, con, en base a qué rasgos, qué rasgos de, de recurrencia de algunas cosas, supongamos, no sé, si a mí me gusta leer o puse que me gustaba leer cuando llené mi perfil, van a tender a eh, ofrecerme, entre comillas, personas lectoras, supongamos, para que yo tenga algo de qué hablar, pero resulta que por ahí, eh, sin, la sin la red, yo hubiese encontrado una persona que no tenía nada que ver con el mundo de la lectura, supongamos, me hubiera enamorado igual, pero eso no está previsto, eh, en el, en el algoritmo, ¿no? Porque también se prevé un poco que, qué salidas podría hacer con esa persona, dónde podría ir y una serie de etcéteras que a veces nos parecería traído de los pelos y sin embargo tiene mucho, mucho que ver, ¿no? Ahí están sugirien, sugiriendo, eh, perfecto, sugiriendo algunos textos. Bueno, eh, sí, buenísimo. Acá hay ¿okay? e, este, el algoritmo de labor, no lo, no lo conozco, así que me, me va a interesar porque justamente la cuestión de las. Aplicaciones de la pues, no, no son un, un tema en el cual yo tra esté trabajando hoy, sí, hace unos años, pero está todo desactualizado, entonces ahora ha, ha pasado mucho en el medio. Ahora, fíjense qué curioso, ¿no? Que ya el mero hecho de que haya aplicaciones para esto supone que hay una especie de aceptación de que el sexo y el amor, vamos a hacerlo de un modo muy amplio, el deseo, el sexo y el amor, ya se han convertido en una especie de mercado oferta y demanda. Eh, porque eso también es algo que, que uno se negaría como moderno a ver o a decir con ese vocabulario, por eso yo les decía, el vocabulario les va a chocar, pero así habla la gente que diseña estas aplicaciones, piensa en eh, demanda, oferta, consumos o sea, como si se tratase de una mercancía, ahora las mercancías que, que va y viene acá, ¿qué son? Porque tampoco está muy claro, o sea, ¿el amor? ¿Son los cuerpos? ¿Son las subjetividades? ¿Son las personas? ¿Son los sentimientos? ¿Qué es lo que está yendo viviendo en este tráfico de contactos, de, de perfiles, ¿no? Y aquí también hay una cosa como selección a la carta, que es muy particular. Obviamente, como decíamos, está bien, eh, hay quienes dicen, bueno, si uno iba, supongamos con los viejos lugares de encuentro del siglo XX, si uno iba a bailar, qué sé yo, y uno veía a los días que estaban bailando, también elegía, eh, como ahora elegiría algunos perfiles. La diferencia, como les decía, es que esos 10 que estaban en el salón de baile podían ser 10 cualquiera realmente, mientras que los 10 que me van a aparecer en la app ya están cortados y sesgados según mis intereses, lo que yo estuve googleando, la música que estuve escuchando, o sea, no es, como los, no es el mismo corte que los 10 que estaban en un salón de baile que podían haber entrado espontáneamente porque se les ocurrió porque pasaban por la calle. Ahí Entonces hay, una, hay un recorte de la experiencia que es sumamente interesante, ¿no? Eh, así que eso lo podemos trabajar si les, si les interesa. Bueno, y obviamente, eh, un poco, y, y creo, con esto me gustaría abrir como un espacio de preguntas también, así, o preguntas, intervenciones, comentarios, algo que también podemos mencionar, es eh, la importancia que han tenido los teléfonos inteligentes en este cambio. Porque si bien las redes sociales tipo Facebook eh, aparecieron antes de que la mayor parte de la gente tuviese smartphones, es cierto que las redes explotaron cuando la gente tuvo esa especie de mini computadora de usar el cuerpo permanentemente, que es cualquiera de nuestros dispositivos telefónicos, ¿no? Entonces ahí hay algo interesante porque el ida y vuelta que exigen las redes y el algoritmo se volvió mucho más fluido, mucho más sencillo y mucho más intenso cuando la gente pudo empezar a usarlo en cualquier momento, sobre todo en lo que, para el capitalismo eran tiempos muertos, esto, no estoy esperando un colectivo, no ahora en la pandemia, pero pongámosle, estoy esperando un colectivo, estoy aburrido en un consultorio médico, ¿qué hacía? Y no hacía nada, porque antes si no me gustaba leer, no tenía una revista, no hacía nada, me aburría, bueno, ahora la idea es que todo ese tiempo que antes se perdía en aburrimiento, en espera, que es un tiempo que... Eh, propio de la vida urbana, es lógico que si vivimos en una ciudad tengamos que viajar y perder tiempo, perder entre comillas de viaje un lugar a otro, bueno, ahora todo ese tiempo se puede invertir, lo que se perdía se invierte, el capitalismo absorbe ese tiempo supuestamente perdido y nos lleva a que estemos mirando cosas, ahí es donde también todas estas redes eh, explotan, porque al, al Ir el teléfono con el individuo permanentemente, juntos, todo el tiempo, capitalice esos momentos intersticiales de la vida, que eran los momentos de viaje, de espera, los momentos en los cuales no se estaba haciendo una, una actividad eh, concreta, está esperando que otro hiciera una actividad, bueno, y ahí eh, el teléfono encuentra como su nicho, su nicho, Unido, como les decía, a uno de los máximos placeres, digamos, de lo moderno, pero que era mal visto, que era el, el, el placer de espiar al otro, porque también hay que decir eso, ¿no? Hay una excitación. Así como hay una excitación cuando me ponen corazones y libero endorfinas o algunas sustancias químicas, también hay un placer en mirar eh, al otro permanentemente, en poder eh, espiar, ¿no? Eh, y sobre todo cuando eso se enlaza a la fantasía, que también es muy antigua, de ser invisible. Hay muchos cuentos de ficción que antes de la modernidad tematizaban cosas como la capa invisible que yo me ponía, y no es invisible, y podía andar y espiar a todo el mundo sin nadie me ver. Bueno, eso traducido a una red social es una fantasía muy bien capitalizada, No la idea de que ando circulando y mirando lo que hacen los otros, pero puedo no dejar ninguna huella, no, puedo no darme a conocer, puedo, no sé, si no tengo un... No subo una foto, no pongo un corazón y no hago un comentario, puedo estar dando vueltas por Instagram todo el día, todo el día, y que nadie lo sepa, y parece que quizás no lo hubiera pisado. Eso también es muy interesante, ¿no? Obviamente es un placer que no es del todo impune, ¿eh? porque a veces cuando estoy haciendo esto sin querer toco algo y le pongo un corazón a alguien a quien no se lo quería poner, y delato mi presencia. ¿Cuántas veces nos ha pasado esto? O toco algo equivocado, eh, ahí, ahí comenta Alicia... Bueno, claro, llevar un libro cuando debo esperar y estar colas, efectivamente, eh, a veces eh, parte de las estrategias es por ahí de desintoxicación, cuando hay alguien que se quiere desintoxicar de los dispositivos tecnológicos, de las redes y demás, eh, algo que se le sugiere es justamente es empezar a aburrirse en cosas como colas, esperas en consultores, todo lo que hace que uno fervorosamente se abroje al teléfono y se ponga a mirar compulsivamente qué es lo que, qué es lo que pasó, ¿no? Eh, y lo último que quiero decir, y con esto no hablo más, y, y hablan ustedes, eh, también hay una cuestión que tiene que ver con lo, lo positivo, lo pro, y un, un rechazo, un ocultamiento a lo negativo, a los sentimientos eh, tristes, esto también lo, lo vamos a trabajar después, porque efectivamente hay, hay una... que todo lo positivo, lo bueno, y todo sea me gusta, y todo, eso oculta efectivamente que la vida tiene también zonas ásperas, que a veces no se exhiben con tanta facilidad, ¿no? Y a veces la crítica, eh, la tristeza, eh, los sentimientos, eso, menos up, eh, son dejados de lado, son cuidadosamente soslayados, con lo cual ocurre esto otro que aparece, no tanto en estos documentales, sino en otros que se hicieron previamente, aparece esta idea de que, eh, por mirar muchas redes, creo que todo el mundo es feliz menos yo, pienso que, bueno, eso también es algo que, que ocurre, aunque ahora está menos tematizado. Bueno, ahí sugieren, Michelle un, un documental más, así que muchas gracias por estos aportes de, de documentales, porque podemos empezar a, a mirar material ya. Bueno, les quiero agradecer su presencia y les quiero agradecer sus comentarios eh, también.